aquí en Cristina Nacional de Radio, también en Facebook Live, siempre ando en la gloria, la honra y el poder a nuestro Señor. hoy con un tema maravilloso que nos pone el Señor, maravilloso que se ha titulado Juan el Bautista no tuvo buena gloria. Una vez más, Juan el Bautista no tuvo buena gloria. Un tema maravilloso que nos pone el Señor. En esta mañana, en esta tarde, en esta noche, en el momento que tú nos estés escuchando, siempre ando en la gloria, la honra y el poder a nuestro amado Rey. Y esta palabra, y viene a colación, precisamente en lo que estamos viviendo en estos tiempos postreros. Hay mucha vanagloria en el liderazgo, no estoy hablando de todos, sino la gran mayoría, digamos que un 100%, casi un 90%, 10% está haciendo un trabajo súper genial. Y una vez más, esta emisión se ha titulado Juan el Bautista, no tuvo vanagloria a qué me estás de pronto diciendo a qué a qué punto vas bueno, te invito a que te quedes en esta emisión, aquí en Cristo zona Gloria Radio y también en Facebook Live para darle la gloria y la honra al Señor y decirte lo que está pasando y decir, Señor mira eh, por más que se hable, por más que se vea la gente no entiende, no entiende desafortunadamente siempre se busca la gloria de los hombres, más no la gloria de Dios. Y es por eso que el Señor, en esta mañana, mis hermanos de Cristianos, en la gloria, querido oyente, nos, nos quiere llevar el Evangelio de, de San Juan, capítulo 1, eh, versículo 19 en adelante. Aquí nos habla del testimonio de Juan el Bautista. Eh, momentos que Juan el Bautista tuvo, cuando los fariseos le preguntaban, Quién era él, él pudo decir: Pues yo, yo, yo, yo, yo soy el salvador, yo soy el que va a cambiar todo. Él pudo decir eso, pero él sabía a lo que había a, a venido a abrir la a, a mostrar quién venía detrás, el gran, el, el Hijo de Dios, del gran yo soy. Y es por eso que el Señor nos invita en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, y en el mundo que tú no escuchando, siempre. Eh, siendo humildes, nos está, nos está enseñando al Señor, va a ser liderazgo, y no únicamente el liderazgo, sino a los hermanos, que el que se va a llevar la gloria, el que se va a llevar la honra, el que se va a llevar el poder, va a ser nuestro amado Rey, en el nombre poderoso de Jesucristo, siempre dándole la gloria y la honra, saludando a todos los hermanos que nos escuchan, y que nos ven a través de Facebook Live. Bueno, mis hermanos, esta palabra que nos trae el Señor, eh, damos a, a, a, como siempre, con todo, con todo el poder, hablar con todo el poder y siempre en la gloria y la honra a nuestro amado Padre Celestial. Una vez más, Juan el Bautista no tuvo vana gloria. Y mira que rápidamente vamos a leer esta, esta palabra. No te voy a leer todo el capítulo porque es largo y por el tiempo, pero es una tarea que tú puedes hacer eh, en casa, donde tú estés, siempre en la gloria y la honra al Señor. Y mira que en el capítulo 1, versículo 19, en adelante, que una vez más se llama Testimonio de Juan el Bautista, dice, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que, para que les preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo, escucha esto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 de este hombre de dios dijo yo soy la luz de uno que clama en el desierto endereza el camino del señor como dijo el profeta isaías qué hermosa palabra y los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron y le dijeron por qué pues bautizas si no eres el cristo ni elías ni el profeta y mire lo que responde juan el bautista juan le respondió diciendo yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Qué palabra tan maravillosa que nos trae el Señor en este Evangelio de Juan. Que ejemplos como Juan el Bautista nos, nos traen hoy, hoy en día, mis hermanos, que no vemos esa humildad en los siervos de Dios. Cuando le preguntan, ¿Quién hizo el milagro? Yo. ¿Quién eh, está sacándola al ministerio delante? Yo, igual de decir el Señor. Hoy no vemos esa humildad. Hoy vemos esa vemos esa arrogancia. Vemos es que la gente está mirando ¿qué? a los hombres, paz, no a Dios. Hoy vemos que Dios me dijo, Dios me, me, me dijo que eh, abriera una iglesia, pero ¿es realmente lo que quiere Dios? La gente se está enfocando en realmente, únicamente, en cuatro paredes. Pero se está enfocando en los que están afuera, en los que realmente Dios está diciendo, ¿y qué pasa con los que están afuera? Es como decir, en sus 10 leprosos, ¿y dónde están los otros nueve. ¿Tú estás buscando a los otros nueve ¿O estás buscando a esa oveja perdida? ¿La estás buscando no tú vas a decir no no no es que estos están viniendo aquí me están dando eh, el diezmo la ofrenda y, y aquí los, los voy a doctrinar para que para que sigas en una en lo mismo yo creo que esos diez o ese grupo de personas o esa congregación no estoy juzgando porque no se me para juzgar pero de esos 20, realmente, siendo honestos, hoy lo que vemos hoy en día en un cristianismo, eh, no vemos que vemos que únicamente de esos 20, 5 serán, 5 escucharán, 5 entenderán, 5 estarán dispuestos a, a ser como realmente ese, ese, ese pueblo de Dios, que realmente esté enfatizado en que quieren seguir a Cristo Jesús no por lo material, no por las bendiciones, pero por esas bendiciones espirituales, porque en, es, en, esas, en esas bendiciones hay vida eterna, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y es por eso que el Señor, mis hermanos, tiene que estar en su gloria, querido oyente, nos quiere hablar a lo más profundo de nuestros corazones y decir, mira lo que hizo Juan el Bautista, él pudo van a él pudo decir, yo soy el Cristo, yo soy eh, más que Jesucristo, pero no, él se humilló. Y mira lo que dice una vez más en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 23. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Y Hoy vemos que hay mucho liderazgo que no está clamando en el desierto, sino se están vanaglor vanagloriando, se están llenando su ego. Realmente no están, están diciendo el que me envió. Me sacó de lo más vil, más profundo de este mundo. El que me sacó de lo más vil, profu más profundo de este mundo, es, la, es el que ha hecho la obra conmigo. El punto donde tú, yo estoy es, es lo que el Señor ha hecho. Me ha transformado. Pero no, hoy vemos, yo he cambiado. Y no le dan el crédito al Señor. Qué triste ver es esto, mis hermanos. Te necesitamos hablar la verdad, pero la verdad nos, está haciendo, nos va a hacer libres. Pero por eso, como en, este, en esta misión, Juan Bautista no tuvo buena gloria, vemos un pueblo, vemos un liderazgo que no tienen, no tienen, no tienen esa sencillez, no tienen esa humildad, no tienen los frutos del Espíritu Santo, mis hermanos cristianos en la gloria. Y es por eso que eh, el Señor está triste. El Señor realmente eh, le a lo más profundo del corazón a, ese, a este pueblo, pero el, el pueblo de Dios no quiere... Escuchar, no quiere eh, entender que el Señor los está llamando, no tienen ese gozo, no tienen esa paciencia, no tienen esa benignidad, macedumbre, fidelidad, modestidad, no lo no tienen. Se quieren acreditar todo. Una vez más, Juan el Bautista tuvo la oportunidad de vanagloriarse, Juan el Bautista tuvo la oportunidad de decir: Yo soy más y que viniera Jesús le dijera, no, yo, yo soy el hijo de Dios y yo soy el que va a hacer el trabajo. No, pero él dijo, N -n -n, el que viene detrás mío, no soy, no soy digno de atarle o desatarle esas sandalias. Hubo humildad en este varón. Otro ejemplo de ejemplos, otro ejemplo que, que te puedo dar, mis hermanos cristianos, en la gloria, querido oyente, Pablo, Pablo tuvo la oportunidad también de vanagloriarse. Pablo tuvo realmente la oportunidad de decir, yo hago los milagros. Cuando él, estamos, Podemos ir al libro de Hechos, en el capítulo 14, del, del 8 al 15, cuando estaba Pablo es apedreado en Listra. En Listra perdón, él tuvo la, la oportunidad de decir, no, yo hice el milagro, no Cristo. Pero reconoció que Cristo lo escogió, que Cristo estaba haciendo una transformación en él. Pero realmente, una vez más, vemos hoy hombres y mujeres que se, no le están dando la gloria y la honra al Señor. Se están acreditando todo. Y esto no puede ser, mis hermanos cristianos, En la gloria. Hay una soberbia, hay una amargura en cada uno de ellos, amados uh, amado rey. Padre Celestial, Padre pues, de la Gloria, una vez más, esos frutos del Espíritu Santo, esos frutos que realmente la gente no ha querido entender, que debemos eh, entender que, que si no tenemos esta humildad y que si realmente no tenemos ese gozo en el Señor, no vamos para, para ningún lado. y Es por eso que el Señor, mis hermanos de Cristo, en la Gloria, querido oyente, te está diciendo, mira, te he puesto dos ejemplos Juan el Bautista mi siervo Pablo el apóstol Pablo personas que tuvieron la oportunidad una vez más de decir yo hice el trabajo pero hoy vemos en las redes sociales hoy vemos cosas impresionantes gente eh, mejor dicho gritando, haciendo shows eh, no, mejor dicho, no terminaríamos. Y no estamos aquí para juzgar, sino para corregir, mis hermanos en la gloria, lo que realmente el Señor quiere quiere un pueblo. Estamos en tiempos postreros, estamos en tiempos de quien realmente eh, queremos ganar almas, no encerrarnos en cuatro paredes. Yo me pregunto que si uno se eh, fuera, de, fuera de esas de esas cuatro paredes, y la gente está, estaría preparada para ir a evangelizar, para dar las buenas nuevas del reino en los cielos. Pero hoy vemos, uy, no, yo no quiero ir por allá, no me quiero tocar. No, pero mira lo que hacía Juan el Bautista, lo que hacía Pablo. Dejaron muchas cosas. Y ellos tenían sus, eh, lo necesario para predicar las buenas nuevas del reino en los cielos. Pero si hoy no voy a la, a la iglesia con la marca de ropa, ya mejor dicho, eh, no voy. Ahí comienza a verse la humildad. Ahí comienza realmente verse si realmente tú estás en el Espíritu. Y es eso que una vez más el título de, de esta emisión es Juan el Bautista no tuvo buena gloria. Y es cuando el Señor me puso esta palabra y, y yo decía, Señor, tienes razón. Hoy tu pueblo no te está dando la gloria. No te está dando la, la honra. Únicamente está haciendo cuando, como cuando estabas aquí en la tierra, te están buscando únicamente porque les estás dando de comer. Cuando estaban haciendo como lo que así hizo Juan el Bautista: dijo, Yo soy la voz de, de uno que clama en el desierto, endereza el camino del Señor, como decía el profeta Isaías. Y le preguntaban. Y he visto muchos casos no que el Señor me dijo no que el Señor eh, es lo que así quiere yo, yo pregunto ¿realmente el Señor quiere eso? hoy únicamente se quieren eh, van a gloriar pero hay que tener mucho cuidado con eso mis hermanos de Cristo, en la gloria querido oyente Y es por eso que el Señor cada día nos habla a lo más profundo de nuestros corazones. Y es por eso que, mira aquí cuando te estaba hablando también de Pablo, en el versículo 15 del capítulo 14, él decía, y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. Que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ella Mira, una vez más, Pablo también tuvo la oportunidad de decir, somos otros seres, otros, eh, somos hombres semejantes a vosotros, no somos dioses, no somos Jesucristo. Y él reconoció, no fui el que yo saneé, a, a, a, la sanación de este hombre no fue por medio mío, sino Jesucristo. Él declaró esa fe y de que por Jesucristo este hombre iba a ser sano. Y es por eso que hoy vemos que la gente está poniendo la mirada aquí, como, eh, como aquí en Hechos, en capítulo 14, en el 8 al 15, la gente decía que uno era Mercurio y el otro era Júpiter. Y que ellos eran dioses y que la humildad de ellos. Eh, ellos decían: no, no, no, no, no, no, no, para aquí, para un momento aquí. Te lo voy a poner en, en, en, el, en textualmente a lo, a, a lo mortal. No, yo, yo no hice eso. El que lo hizo fue Jesucristo. Él pagó un precio. Y todo lo que tú hicieras bajo mi nombre, con fe, ibas iba a hacer cosas mayores. Pero desafortunadamente, mis hermanos cristianos, en la gloria, querido oyente, vemos a un pueblo que está poniendo la mirada en, en, en los hombres. Y gente que se está subiendo a un altar, a un púlpito, ¿para qué? para buscar la gloria de ellos, más no de la de Dios. Es, el pueblo se está confundiendo. Recuerda que Satanás se viste de, de, de, de, de ángel de luz. Entonces el que tiene oídos para para oír que oiga. Y por eso si si eso te, te está tocando, pues ¿cómo lo diría, lo siento. Pero es la verdad y una verdad que no podemos ocultar y negar en el nombre poderoso de Jesucristo. Mi alma te alaba y te glorifica, Padre Celestial, Padre de la gloria. Y es por eso que el Señor nos está hablando a lo más profundo de nuestro corazón, a lo más profundo de nuestras vidas, mis hermanos de Cristianos en la gloria. Querido oyente, querido televidente aquí que nos escuchan también en Cristianos en la gloria radio, siempre dándole la gloria y la honra a nuestro amado Padre Celestial. Y es por eso que mis hermanos de Cristianos en la gloria, si en ti hay vanagloria, gloria, hay un problema. Si en ti no están los frutos del Espíritu Santo, hay un problema, mis hermanos. No estás haciendo la tarea. Hay algo que está fallando ahí, mis hermanos. Mi hermana, excelente la gloria, querido oyente. Si nos ves dentro ministerio, bienvenido. Si nos escuchas, bienvenida. Bienvenido en el nombre del poderoso de Jesucristo. Y es por eso que tú necesitas tener esa... Ese gozo, ese amor, esa benignidad, esa fe, esa mansedumbre, esa templanza. Contra, contra uh, tales cosas no hay ley, mis hermanos. Y es por eso que el Señor te invita a que tú seas ese fruto, ese buen fruto, ese buen árbol. Porque de tal árbol se va a ver tus frutos en el nombre del poderoso Jesucristo. Y es por eso que también, mira que en primera, en primera de Juan, la primera carta de Juan, el capítulo 2, versículo 16, mira lo que nos dice. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de, de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Mira lo que, uy, esta es una palabra maravillosa que nos trae el Señor. Una palabra hermosa, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, eso es lo que vemos hoy. Mucha gente apasionada en la carne, más no en el, el espíritu. ¿Tú crees que si realmente hubiera gente apasionada en el espíritu, el pueblo de Dios estuviera así? Claro que no. Y mira, continúa diciendo, la pasión de los ojos. La gente está mirando a los hombres, más no está en el espíritu. Hoy en día la gente es amén, amén, amén, amén, amén, amén, amén, amén. Pero hay un amén, pero no están conectados con el, con el Padre. Si no se conectan con el Hijo, que es el abogado para con nosotros, es la conexión para con el Padre. Hoy vemos únicamente amén, amén. Y termina la, termina la, la emisión, termina el... Eh, el momento de comunión con el Señor. ¿De qué se habló? No sé. No sé de qué se habló. Y es por eso que. Continúa diciendo. Es este, este versículo. La pasión de los ojos. Y la arrogancia de la vida. Vemos una arrogancia. Vemos una arrogancia en la vida. Que realmente. No te quieres enfocar en lo espiritual. Sino en lo terrenal, en lo del mundo yo sé que el Señor nos dio familias yo sé que el Señor, necesitamos ser luz en las tinieblas en el mundo pero esa arrogancia de no poder de no llegar a lo espiritual de llegar al propósito de Dios en tu vida sino hacer el propósito de lo que tú se te da la, la gana hay un problema ahí por eso una vez más, Juan el Bautista no tuvo buena gloria, tuvo humildad, tuvo mansedumbre, tuvo esos frutos en el nombre poderoso de Jesucristo, porque sabía que el que venía detrás de él era poderoso y es poderoso. Bendito sea tu nombre, Señor. Manda fuego sobre cada uno de nosotros, Padre amado, porque muchas veces fallamos, amado Señor y Padre amado te pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo Señor que no haya vanagloria en nosotros que no haya vanagloria para el celestial que haya bondad, que haya fe Señor que haya mucha paciencia en nuestras vidas pero hoy no la hay desafortunadamente ¿cuántos Pablos hoy vemos hoy en día? ¿cuántos Juan el Bautista vemos hoy en día? Yo no de lo que yo veo no he visto no he visto que se han despojado, han dejado familias, han dejado muchas cosas para que para realmente dar las buenas nuevas de terreno a los cielos. Pero no vemos, no vemos hoy. Vemos es vanagloria, vemos orgullo, vemos el que tenga más, más, más gente en la iglesia o, o el que tenga, mejor dicho, hoy vemos iglesias como ver en los Estados Unidos McDonald's en cada esquina perdona la comparación y esto ya se volvió un negocio esto ya se volvió un negocio esto ya no es a adoctrinar a la gente de, en la verdad esto es el que el que acumule más plata y el que se llene los bolsillos desafortunadamente estamos en una sociedad realmente se ha, se ha vuelto corrupta en la, en, hasta en la misma doctrina que únicamente la quieren eh, esa doctrina que únicamente la quieren llevar a su acomodo pero realmente no quieren mostrar esa doctrina que realmente tú no necesitas un intermediario tú necesitas una guía, claro que sí pero esa guía te está dando como los pasos para que tú tengas ese tú a tú con el Señor. Pero si tú estás esperando que estés como ese niño, que te den lechecita todo el tiempo, a que te cucharita, llegas a los 45 años y te, te sigan dando de cucharita, hay un problema grande. Mis hermanos de Cristán, es una gloria. Querido oyente, querido televidente. Hay un problema grande. Que el Señor te está diciendo, una vez más, como estábamos leyendo hace... Unos, unos segundos, unos minutos, en primera de Juan 12, 16, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre. Eso no proviene del Padre, y eso es lo que se está viendo hoy. Gente arrogante, gente únicamente que está pensando en ellos mismos, no están pensando realmente en ayudar al hermano, en, en la parte espiritual. Vemos una arrogancia tremenda, ¿Qué estás haciendo para el reino de los cielos? No únicamente pensemos en nuestras familias, los que están alrededor. Realmente se están llevando una buena imagen de que tú eres ese buen fruto, porque en ese fruto seremos conocidos, como lo dice Mateo, en el capítulo 7 del 15 en adelante. De esos frutos realmente eh, está siendo conocida, conocida en el nombre poderoso de Jesucristo. Padre celestial, Padre de la gloria, yo no soy un pueblo que únicamente quiere lo material, pero no está dispuesto a pagar el precio. No está dispuesto realmente a, a cambiar, a, a dejar muchas cosas. ¿Qué está dispuesto? ¿Qué quieres hacer para el Señor? En el nombre poderoso de Jesucristo, mi alma te alaba y te glorifica, Padre Celestial, y por eso... Mira lo que nos dice Mateo, capítulo 7, del versículo del 15 en adelante. Mira lo que nos dice: Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con, uh, con vestidos de ovejas, pero dentro son lobos rapaces. ¿Acaso fue el bautizo dijo cuando le preguntaron que quién era él? ¿Tú quién eres? Una vez más, él pudo decir: Yo soy el Cristo. Yo soy el Dios, Juan. Yo soy el Dios, Juan. Pero no. Él contestó, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Endereza el camino del Señor. Y algo que me, que me impacta es como, eh, es que a pesar que lo querían como probar. Y mira que Juan el Bautista no hizo milagros pero ponía mala mirada en él que nuestro propio Señor Jesucristo. Tremendo. Así son los hombres. Y es por eso que en Mateo capítulo 7 del versículo 15 en adelante dice, guardado de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Hoy mejor dicho, se retiran de una congregación, abren una iglesia, y llevémonos las ovejas y hacer negocio y pasa el pozo a vos para traer más plata aquí no, ya no es de doctrinar gente, aquí es de hacer negocio yo me pregunto y le pregunto al señor ¿será que realmente el señor quiere tanta iglesia? ¿realmente el señor quiere tanta, tanta iglesia que se habla en cada esquina? O que realmente vayamos a sus lugares, o vayamos, a, estemos en la calle evangelizando las buenas nuevas del reino de los cielos, como lo, lo hizo Juan el Bautista, sin vanagloria, con humildad. Se está real, yo, yo pienso que es lo que quiere el Señor y lo que dice la palabra. Que ese desierto sea como estas esta ciudades tan grandes, que la gente está, está, está perdida, está muerta en vida. Uno ve a la gente en el transporte público, en la calle, muertos, no tienen dirección. Pero hoy en día no, si el, que el único lugar es las cuatro paredes y los payasos entreteniendo a las cabras. Y esas cabras salen de, de, de esas cuatro paredes, no estoy diciendo todas, pero la gran mayoría no saben de lo que hablaron. Únicamente del show que le dieron. Tanto me encantaría hacer eso? Y no es, no es para corchar a nadie, para juzgar a nadie, no. Sino es para mostrar que la gente entra es a ver un show, más no para atesorar lo que se les está hablando. Entonces, mis hermanos de Cristianos en la Gloria, querido oyente, ¿qué es lo que le está pasando a la iglesia de hoy? Hemos hablado de dos ejemplos, Juan el Bautista y Pablo, el apóstol Pablo. Y un versículo de la primera de la primera carta de Juan, capítulo 2, 16. No más hemos hablado de eso. Hay tema para hablar. Demasiado tema. Hoy vemos, no ve, una vez más, no vemos um, Juan Juan uh, Juan es el Bautista. No nos vemos. No vemos, Pablos. Y si tú tienes que hablar la verdad, y de esa verdad te vas a hacer enemigos, dale, dale, dale, porque realmente lo que el, el Señor te va a demandar esa vida, te va a demandar esa alma, Como lo dice aquí en, estoy buscando aquí en, en Galatas 4.16, me he hecho vuestro enemigo, por decir la verdad y si tengo que echarme enemigos por decir la verdad a mí no me interesa lo que vayan a pensar los hombres a mí me interesa lo que vaya a pensar el Señor y, tú, y me va a decir muy bien, sí, uh, siervo fiel dijiste la verdad pero no la quisieron escuchar hay que hablar la verdad como siempre digo no somos cantidad, pero somos calidad y aquel que quiere recibir recibe, el que no este no es un libro albedrío, mis hermanos, que seamos una gloria. Si te quiero recibir, bienvenido, recibe esa palabra. En el nombre poderoso de Jesucristo. Pero si no quieres recibir, nadie no obliga a nadie. No, aquí no es de imponer, aquí es de recibir. Después de que el Señor te está hablando a lo más profundo de, de tu corazón, una vez más, si no tenemos que echar de enemigos a las personas por decir la verdad, como, dice, como lo decía el apóstol Pablo a, los, a, a, a, a la iglesia de Gálatas, se está hablando la verdad. Pero que en el mañana no, me, no, no, te, no le vayas a decir al Señor, no, yo no sabía. Sí, tú sabías. Tú sabías. Se te dijo. ¿Cuándo? En esa emisión. En esa misión se te dijo... Que, que no seas vanaglorioso que en esa emisión se te dijo que realmente eh, hoy en día eh, eh, en ese día en, el, eh, en julio 10 del 2022 a las 7.32 de la mañana se te dijo que fueras humilde que tuviera los frutos de mi santo espíritu y se si te ha mostrado la película no lo quisiste ver que lo rechazaste más bien buscaste la gloria de los hombres mas no mi gloria, no me diste la gloria y la honra y es por eso que el Señor eh, cuando habla habla lo habla más profundo de nuestros corazones y una vez más esos frutos esos frutos de, de, de amor de gozo y mira lo que nos dice el Señor en el nombre poderoso de Jesucristo mis hermanos eh, que es humilde, que es una persona humilde, una persona humilde buscando el significado, es una virtud humana atribuida a quien ha desarrollado conciencia de sus propias limitaciones, debilidades y obra en consecuencia. Y eso es lo que tenía Juan el Bautista, que era una persona humilde. Juan el Bautista era una persona humilde, eh, el apóstol Pablo también era humilde, no se van a una vez más, el, el, el, el, el, el, el, el apóstol Pablo, cuando estuvo cuando estuvo en Listra, pudo decir, eh, yo sané a esa persona. Yo soy Mercurio, yo soy, yo soy Júpiter, y yo me voy a vanagloriar, y voy a tomar a, a ventaja de todo lo que está pasando ahorita. Pero no, él dijo, yo soy otro hombre. Yo no soy nadie, yo me despojo de toda esa gloria, porque la gloria es para nuestro Rey, el que pagó el precio. Pero si tú te pones a buscar en las redes sociales una vez más, vemos un liderazgo, vemos una comunidad, y la voy a poner entre comillas, cristiana, porque hoy cristiano es como una, una cosa de moda. mas no hay un cristianismo con temor, no hay un cristianismo que realmente estén dispuestos a lucharla, a luchar como decimos aquí en Colombia, esa camiseta del, del reino, Esas vestidores del reino no están dispuestos a lucharla y no hay esa humildad una vez más. Usar una persona humilde es una virtud humana atribuida a quienes ha desarrollado conciencia de sus propias limitaciones y debilidades y obra en consecuencia. Y como siempre lo digo, mis hermanos, como cada día que el Señor me enseña algo, es como, como, como, este, uh, como tratar de ser imitadores, como decía el apóstol Pablo. Trata, trata de ser imitador de mí, si no puede ser de Cristo aunque sea. Y él decía, el apóstol Pablo decía, si, si yo no puedo ni siquiera ser digno de, de, de ser apóstol, de, de imitar al Señor en este cuerpo pecaminoso. Estamos aquí, es de paseo, mis hermanos, en, pero la gente no ha querido entender esto. Pero hoy vemos mucha gente altiva. Que es, más, que es más su altivez que lo que quieren hacer para el propósito de Dios. El propósito de Dios que quieren hacer en cada uno de ellos, pero no no quieren hacer por su altivez. Como nos venía escuchando ayer de un predicador, hay mucha amargura y esa amargura del pasado no está dejando que el señor haga el propósito en cada uno de ellos. Se conformaron en un área de confort y quedaron en las, en esa en, quedaron quedaron en eso en, en esa dentro de la caja, no están pensando fuera de la caja. El señor quiere hacer tantas tantas cosas, pero la gente se quedó en una vez más hay tanta no sé, te hablo hoy en el ámbito colombiano. Ahora se ve tanta iglesia en cada esquina que es como ver un McDonald's en, en Estados Unidos en cada esquina. Ahora falta que, hay, que uh, hayan ese Ronald McDonald's, el, el payaso de, de, de, de McDonald's, como lo hay en Estados Unidos en algunos lugares haciendo propaganda vengan, entren, compren papitas no ven aquí. y falta que ahora y yo creo que muy pronto lo vamos a ver vengan, entren aquí a la iglesia le vamos a ofrecer una salvación y, y va a haber mucha altivez y, y es lo que hay Comercial, com, comercializando un evangelio Dios no envió, no te envió líder, siervo, pastor, pastora, que evangelices un evangelio. Amén, que comercialices un evangelio, perdón. El Señor te envió a que de las buenas nubes de en los cielos. A que le des de comer aquel que no tiene que, de, que, que comer, que le des tu abrigo a aquella persona que realmente no tiene ese abrigo. ¿Qué más necesita pasar? ¿Qué más necesitas ver? Mira cómo está la juventud. Una juventud altiva, arrogante. El Padre Celestial, manda fuego sobre todos nosotros, Señor, por ser tan malos. No merecemos ser salvos, Señor. No merecemos, Señor, pero tu gracia, tu misericordia, Señor, hace que, que estemos ahí en la brecha, Señor. Entonces, mis hermanos de cristianos en la gloria, querido oyente, ¿qué es lo que está pasando? Que no se está haciendo la tarea. No vemos una vez más, Juan el Bautista, no vemos, no vemos, no vemos un apóstol Pablo, no vemos un apóstol Pedro, que a pesar que él negó a Jesucristo tres veces, el Señor lo perdonó. Apacienta mis ovejas, te dice el, el Señor hoy, líder, pastor, hermano, hermano, evangelista, apaciéntalas. Y el Señor te dice, tú me amas, tú dirás, claro que sí. Y el Señor te vuelve a repetir, me amas, realmente me amas. Tú dirás, Señor, tú sabes que te amo. Entonces, ¿por qué hay altivez en tu vida? ¿Por qué hay arrogancia? ¿Por qué no me dan la gloria a mí? ¿Por qué no, me da, no tienes el, esos frutos del Espíritu Santo, te dice el Señor? Y es por eso que el Señor te invita, mi hermano, mi hermana, a que te llenes de su presencia. Pero desafortunadamente estás poniendo la mirada en un hombre, no en Jesucristo. Tú dices, ¿por qué no me llegan las bendiciones? ¿pero por qué si me dicen que me, que me va a prosperar, que me va a ver a algo sobrenatural? No llega, porque tú únicamente vas a, a un templo, vas, escuchas una misión y amén, y amén, y amén, y amén, y amén, y amén, pero no hay conexión espiritual conmigo. Te dice el Señor, no estás conectado, estás conectado con una red social, con un WhatsApp, más no estás conectado con el Hijo, para llegar al Padre. Cuanto más, necesitas entender esto. Ahora entiendes, por qué no te llegan las bendiciones. Ahora entiendes, por qué se ha titulado, esta misión, Juan el Bautista no fue, no tuvo buena gloria. Porque él sabía, que él era, uno más, y el que, llevaba, la salvación me tiene detrás de él. Y como lo dice, <coughs> perdón, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 23, yo soy, la, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Tú estás clamando en estas ciudades, tú estás clamando en tus familias. Endereza el camino del Señor. Tú realmente estás clamando la voz diciendo: Tengo a Dios vivo y de poder que tra ha transformado mi vida, ha transformado mi genio. Para pelearse necesitan dos. Para pelearse necesitan dos. Y muchas veces necesitamos quedarnos callados. Para no ser contienda, porque el Señor nos trajo para contender sino para demostrarlo, transformar la, la parte espiritual, la parte madura que hay en nosotros. Pero esa, esa altivez sale y que no sé qué y que no sé cuánto. Y el altivo es el que, el que se cree superior a los que le rodean por su posición social o económica o por alguna uh, cualidad especial y que lo demuestra con un trato distante, o despreciativo hacia los demás. Es lo que vemos hoy en día. Desafortunadamente. Hoy vemos hoy en día eso. Vemos altivez en la comunidad cristiana. Uy, yo no voy a esa iglesia. Porque ya, sea, ya sean como, como, como pobres. Yo voy, mejor dicho, la, la, la que queda localizada en el área donde... Donde está la, la clase socialista, porque ya como que hablan mejor. ¿Tú crees que a Cristo le agradaría la, diría eso? Si Cristo te dijera no yo, yo necesito que tú vayas donde, donde donde va la gente humilde, donde se sientan en canecas en canecas de, caneca de basura. No vayas donde, donde hay los lujos. Si Cristo te dijera eso hoy, ¿lo harías? No, Señor, es que irme por allá y la inseguridad, ¿lo harías? ¿No me dijiste que me amabas? ¿No acabas de decir que me amabas? Entonces, ¿dónde está ese amor? Veo más altivez en ti que humildad, te dice el Señor. Es por eso que el Señor trae este tema, porque el pueblo de Dios se está perdiendo. Son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Qué más necesita pasar, iglesia? El Señor está llamando la atención de una manera u otra. Tantas, tantas formas que el Señor está hablando, la, está llamando la atención. Pero la gente no quiere escuchar, no quiere entender. ¿Qué más necesita pasar en tu vida, en vuestras vidas? Donde, donde nos estás escuchando en Latinoamérica, Estados Unidos, en Europa, en Asia, donde tú nos escuches, ¿qué más necesita pasar en tu vida? Dios utiliza muchas personas. Y está utilizando muchas personas y está hablando por medio de las, de, de las piedras para decirte más humildad, menos mala gloria, menos altivez. Pero la gente no quiere escuchar. La gente está más en lo del mundo que, que en lo espiritual. Hoy le preguntas a, a, a los jóvenes sobre Dios no quieren saber nada mira que precisamente eh, en estos días alguien mandó un texto a, nuestra, a nuestro canal de YouTube él dice que es una persona atea y él dice que que Dios es como un Peter Pan que la Biblia es un libro de, de fábulas. Pero yo oro por él. Que haya humildad, que no haya altivez. Porque eso es altivez. Como hijo David, no te has metido conmigo, te has metido con el Dios viviente. No te metiste ni con mi mamá, ni con mi abuela, ni con mi esposa. Te metiste con Dios y yo voy a orar por ti. Y yo oro por voy a orar por muchos aquellos que se burlan del Señor y ya comencé con esa sonda y a esa sonda, esa sonda es mi oración. Voy a perseverar porque ese, ese, ese hombre, como se burlaba de Dios, porque se estaba burlando de Dios. No lo tomo personal. Pero voy a ir con esa sonda. Y en mi oración. En mi oración voy a estar orando, llorando, orando por ese hombre. No te estoy juzgando. Pero voy a seguir orando por ti. Algún día el Señor va a tocar tu corazón. Y le vas a pedir perdón al Señor. Porque no me ofendiste a mí. Has ofendido a ese Dios, al Dios viviente. En el nombre poderoso de Jesucristo. Es por eso que queremos ver muchos Juan el Bautistas hoy en día. Muchos Pablos que reconozcan, uh, uh, no me den la gloria a mí. Y yo siempre lo digo, y se los comparto con uh, algunos pastores, algunos líderes, algunos hermanos. No, yo no. A mí no me den la gloria. La gloria es para el Señor. Yo no me acredito de nada. El productor, el director, el dueño de todo esto, mis hermanos, es una gloria, es Cristo Jesús. Hoy estamos al aire, mañana puede decir apaguemos y hacer otra cosa. O lo que se hace por medio de la fundación es Él, no nosotros. Nosotros simplemente somos unos instrumentos. Y siempre le damos la gloria y la honra al Señor, lo que pone el Señor, lo que direcciona el Señor, es porque escuchamos la voz de Dios y cada día estamos entendiendo cómo escucharla, cómo llevar, en, en todo momento estar orando, no darle cabida al diablo, porque el pueblo de Dios le está dando cabida a Satanás. Y como lo decía eh, Juan el Bautista, yo soy la voz de, de uno que clama en el desierto. Y para clamar, la, la para clamar uh, para hacer esa voz, para que, cl seguir clamando en el desierto, ¿qué, qué debes hacer? De tener una, una oración continua, una oración, estar conectados en el espíritu. Que en todo momento tú estés en la oración y que Satanás diga, no puedo hacer nada porque siempre está conectado en lo espiritual. No hay poder, es, no, no puedo no puedo entrar, eh, estar en, en esa área de, de, de ese Hijo de Dios porque siempre está conectado. Y lo que hacía el Señor. Y esa es otra misión que vamos a hacer. La oración. El Señor siempre estaba en oración. Los apóstoles, ¿qué está haciendo? Está orando. En todo momento estaba orando. Aunque él estaba caminando, pero él estaba conectado con quién? con el Padre. Por eso necesitamos muchos Juan el Bautista, muchos Pablos. Necesitamos ver esa humildad. Oh, mi alma te alaba, te glorifica. Mira que un proverbio. Proverbio, capítulo 11, versículo 2, mirar lo que nos dice. Cuando viene la soberbia, escucha esto, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Y termina diciendo este, este proverbio, más con los humildes está la sabiduría. Una vez más, como te dije hace unos minutos, para pelear se necesitan dos. Y cuando viene la soberbia, viene la, la deshonra. Más los humildes están con la sabiduría. Cuando eres humilde, ¿sabes qué? Responder o no. Porque hay sabiduría en ti. Hay Cristo en ti. Y en todo momento estás orando. En todo momento estás en, en esa comunión con el Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo. Así que te, hay muchas cosas que te van a decir. Hay, muchas que te van, hay cosas que te van a doler hasta de tu propia familia. Pero lo importante, mis hermanos de Cristo en la gloria, querido oyente, es que queremos ver más Juan el Bautista, más Juanes Juan el Bautista, más Pablos que realmente estén reconociendo y diciendo, Señor, Tú me has dado humildad, Tú me has dado paciencia, Tú me has dado gozo, Tú me has dado una esperanza de que voy a estar en una vida eterna. Tú me has dado esos dones del Espíritu Santo, esa templanza, esa bondad, esa fe, esa perennidad, esa, esa mansedumbre en el nombre poderoso de Tu nombre, Señor. Y es lo que tú vas a hacer en el nombre poderoso de su nombre. Llenarte más. No ser altivo. Ser humilde. Mira que, <coughs> perdón, me estoy recuperando de una, de una gripe que tuve. Pero siempre, gracias Señor, la permitiste por algo. Porque me enseñaste algo. Y siempre continuando, dándole siempre esa gloria y esa honra y el poder a nuestro Señor. Hermoso es. Mira que en Romanos, capítulo 12, versículo 16, para ir terminando, nos habla sobre que, que necesitamos ser unánimes. Esos unánimes debemos estar siempre unidos. Y nos dice, unánimes entre vosotros, mira lo que nos dice, escucha esto. Si, si tomas apuntes, bienvenido. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociando, asociándonos con los, con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Mira, ¿qué te está diciendo aquí una vez más? Unánimes entre vosotros, no altivos. Pero hoy vemos, por ejemplo, en el ámbito colombiano, los políticos, nuestros gobernantes, no son unánimes, son altivos. Y, y asociándonos con los humildes, se asocian con gente que es arrogante, altiva. Si la gente ve eso de nuestros gobernantes, ahora yo, yo digo que se puede esperar de un pueblo. Pero yo sé que tú conoces de Cristo y tú eres la diferencia y tú vas a marcar la diferencia. Porque vas a decir, ese es un hijo de Dios. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Es lo que vemos hoy en nuestros gobiernos. Yo creo que ya, ya es como a nivel mundial. Y pedimos por ellos en el nombre poderoso de Jesucristo. Pedimos por nuestros gobernantes. Padre Celestial, Padre de la Gloria, pedimos por ellos. Que tú seas Señor, tocando sus vidas, tocando sus corazones, amado Señor, y haciéndolo sobrenatural, amado Señor, que no sean consultando hechiceros, brujos, no sean consultando al, al, al Padre de maldad, sino sean eh, buscando a ese Dios vivo de poder en el nombre del poderoso de Jesucristo y que sean llenos del Espíritu Santo, oh Señor, me mantelaba y te glorifica. Hermosa palabra, Señor, una vez más altivos, persona que se cree superior a los que le, le rodean por su posición social o económica, por alguna cualidad especial y que lo demuestra con un trato distante o despreciativo hacia los demás. Mira que estaba precisamente en esta semana estaba leyendo eh, un psicólogo argentino. Decía que el, el, el síndrome de la de la de Doña Florinda, tú me, me estás diciendo a qué viene con eso. El síndrome de Doña Florinda es aquellas personas que son de un nivel bajo, como lo veías en el chavo si lo viste, y se creen superiores. Se creen de un estrato de, mejor dicho, alto, pero son de un estrato bajo. Y eso es lo que vemos hoy en día un pueblo de Dios que se cree mejor superior que Dios, pero no reconocen a, a Dios como su Señor, se quieren llevar la gloria y la honra a ellos, mas no le quieren dar la gloria al Señor. Queremos ver, vemos hoy en día un síndrome de Doña Florinda que, que, que, que quiere decir, como le decía a su hijo Kiko, no te metas con esa chusma, no te metas con los de esa iglesia pobre, no hagamos esta cosa así, o hasta la misma en lo secular, porque por los frutos seremos conocidos. Guardad los pasos profetas, porque vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se reconoce, se recogen las uvas de los espigos o higos de los, de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos,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 Si realmente mis hermanos de Cristianos en la gloria, querido oyente, querido televidente, no has visto esos Juanes Bautistas, esos Pablos, corre por tu vida, corre por tu alma, porque hay una perdición. Una vez más, no queremos ver más, como el ejemplo que te puse, en Estados Unidos tú ves en cada esquina McDonald's, y lo que estamos viendo hoy en día, en cada esquina iglesias, negociando con las almas. El Señor está cansado de ver todo esto. Quiero una iglesia realmente viva, que realmente esté dispuesta como, como Juan el Bautista, proclamando en el desierto, proclamando con esa voz del que, del que te salvó, del que te está transformando, del que está diciendo, no te quiero ver altivo, no te quiero ver arrogante, no te quiero ver, eh, no te quiero, eh, ver con soberbia, quiero ver, verte humilde. En el nombre poderoso de Jesucristo. Mis hermanos que en la gloria, Dios nos ha hablado. Le damos la, la gloria y la honra a nuestro Señor. Un tema maravilloso. Y siempre dándole la gloria y la honra al Señor. Así que nos veremos en otra próxima misión aquí en Hablando con Jesús Podcast. También nos puedes seguir en nuestras emisiones aquí en Cristianos en la Gloria Radio. Y siempre dándole la gloria, la honra y el poder a nuestro Señor. Que Dios te continúe bendiciendo no únicamente a ti, a tu familia, a tus amigos, compañeros. Y comparte estas buenas nuevas de Reino de los Cielos. Y siempre...